Buenos días, acaba de salir el tráiler de la conclusión del anime de Shingeki no Kyojin Vamos a reaccionar y vamos a verlo y vamos a dar comentarios eh, Acaba de salir, son las 3 de la madrugada Y bueno, 3, 2, 1, play Wow, comienza Shingancina. Irán llorando, el inicio, el árbol es muy importante, el retumbar esto es en, en, en el abismo de la desesperación. Que bien se ve el titán de Eren ahí, el moldeado. Oh, oye, es estatua es nueva. Todos los colosales, Gigantes, Gigis. Libertad, libertad, libertad. Qué hermoso. Sí, sí. 3 de tres de marzo. ¡Mar vamos, vamos. Hey. Marzo. En marzo, ya ya ya en marzo sale sale la temporada. Ya en marzo tenemos a Shingeki. Wow. Mucha información, a ver, eh, hay, hay demasiado que comentar, ya, ya haremos análisis completo, pero qué tremendo ha sido este tráiler, ahora, ahora esperen, esperen video de, de información que se viene un poquito más tarde, pero qué tremendo tráiler, eh, los titanes colosales me gustaron bastante, eh, o, obviamente el plano de Eren abriéndose con la libertad es lo principal, pero qué tremendo, se viene señores, se viene. Uh-huh. <laughs>